Queda en familia, Fran Tinelli va a trabajar con Marcelo en su nueva productora. Si bien nadie lo esperaba, una de las nuevas incorporaciones que hizo Marcelo Tinelli en su equipo de trabajo es nada menos que su hijo Francisco Tinelli, quien va a trabajar por primera vez con su papá en la nueva productora La Flia. A través de sus redes sociales, el conductor del 13 mostró la primera reunión de todo el staff de producción, y podemos ver que está compuesto por los colaboradores de siempre, pero también resalta el primer hijo varón de Tinelli, que se estrena en el equipo. ¿Qué? Tras muchas especulaciones de la vuelta o no del bailando por un sueño, finalmente se concretó la vuelta de Marcelo, quien firmó contrato por tres años. El empresario formó a principios de año una nueva productora, la que llamó Laflia, y para sorpresa de todos, Fran es parte. Desde su cuenta de Twitter, Sinead celebró el primer encuentro de los productores de su reality de baile que promete tener una presentación de lujo también este año, e incluso se dice que el mismo conductor podría animarse a bailar. En esta reunión no podía falta el Chato Prada, Federico Oppe, entre otros históricos empleados de la producción del ciclo, pero en una foto en la red social del pajarito puede verse a Francisco, aunque detrás de todos, acompañando a su papá en esta nueva etapa. El joven se suma al equipo en calidad de asistente de producción, e iniciará una carrera televisiva tal y como lo hizo su padre, comenzando desde abajo. Será un buen inicio para el chico que hasta ahora conserva un bajo perfil y seguramente seguirá así, ya que no aparecerá demasiado frente a las cámaras.